¡Ay, qué aburrimiento que tengo estar encerrado en este cuarto, chicos! Ya no, ya hicimos toda clase de juegos, hicimos la ouija de todo y no, ya estoy aburrido ¡Ya ¿Y me mira, quiero ir! Loco? Ya, ya, ya, ya se ve espíritus, loco, ¡no! Sí. ¡No, los espíritus chocarreros! Es verdad, también chicos, no, no tienen hambre, también llevo aquí como más no. de 5 horas y tengo hambre ¡Hey! ¡Sí, sí, sí es pero... verdad! ¿Tu abuela no nos había dicho que ya era hora de cenar? Hace como cuatro horas Ah, ah sí, pero como estamos concentrados jugando No, no fuimos Pero, ellos ¿Podemos, podemos ir a investigar, Keple A ver qué hay en la cocina Ok, ok, que okay, me parece muy bien Vamos a salir, pero tengan mucho cuidado Que mi abuela es un poco enojona, ¿vale? Ahora sí viene lo chido pero, pero mi abuela no ha limpiado ¿Qué es esto? ¿Qué se da por mi ah, ¡Es su abuela, supertucio. eh! ¡Qué oh. La arena, arañas. No, no, no, no loco, está oh. pésimo, está pésimo. Oye, no, yo, yo oh, no toco eso, no. seguro que es tóxico. Cuidado, pero cuidado. Vale, aquí oh. galletas! ¡Ay, galletas! ¡Wow! ¡Qué rico! A ver, las agarro. ¡Me voy! ¡Ay, ¡Ay, ¡No! ¡No! la abuela! Está, ¡Es su abuela! abuela! ¡Cuidado, abuela! Ayuda, ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, venga! ¡Chicos, chicos, chicos! chicos tenemos que escapar! ¡No va a agarrar! ¡Te sigo, te sigo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Hay una hay una llave ahí en el cuarto! Vengan Rupido, rápido! No, ¡Es verdad! Andar, ¡Lo tengo, lo tengo! Okay, ¡Corre, okay, corre, corre! Okay. Vale, vale, podemos salir. Si agarran la llave podemos salir por acá arriba Donde está cerrado ¡Escapen rápido antes de que la abuela traiga la chancla! ¡Ok, vale! ¡Aquí estoy! ¡Ok, okay chicos! ¡Los espero! ¡La abuela se durmió! ¡Míranos rico, lo que pasa es no, si no la toques. ha ¡Ah! cuidado, ahí está. Logra que se Estamos sí, sí, aquí Todo estamos. Todo por unas mendigas galletas. Sí, por eso les digo que mi abuela es un demonio cuando le roban las cosas. Diablos, señorita. Cuidado, cuidado con las tablas que se rompen. ¡Oh! Y cuidado con las Esta casa está en decadencia, amigo. Y es que me cuidado con los cables que son de alto voltaje. Claro, están rotos. Es que, es que mi abuela no, no, no paga para, para que le arregle <risa> la luz. Ni nada, o sea, está caña. Se nota, se nota muy tacaña, eh. Este piso dañadísimo Mira esto, loco, Pero, pero, ¿qué es lo que tiene aquí, loco? What, What? the fuck ¿Qué es lo que, abuela que es militar o qué? No sé Yo creo sé. que son trampas para ratones No lo sé, creo que eso lo había puesto mi abuelo antes de fallecer Pobre cosita fea <ríe> ¿A dónde nos estamos yendo? Cada vez estamos más adentro de la casa ¿Qué? ¿Qué? Pero si esto, si esto yo, esta casa por fuera se ve chiquitita Y mira todo lo que tiene La o sea, perspectiva engaña, papu Ahora estamos en el ático, pero eso parece un granero ¿Qué? ¡Mira las trampas! ¡Vamos! eso no son trampas para ratones! ¡Eso son trampas de oso! ¡Te da mucho cuidado, bro! No, hombre, claro, porque el severo oso era tu abuelo vamos aquí despacito suavecito uy loco casi casi casi me da casi me da vámonos no te pinches no te pinches ten cuidado uva más trampas Uu, aquí hay moco y si tocamos el moco a ver qué pasa a ver, no, Dios, no no no no lo no no no no lo no no lo toques, loco, pero... pero no es veneno, loco, no lo Dios, no lo no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no, no, no se confíen que mi abuela tiene... ¡Cara, niño! ¡Niño, vamos, no puede ser! ¡La escucho, la escucho! ¡Ay, viene corre, corre, corre, oh, corre! ¡Oh, por Dios, a la salida! ¡Ey! ¡La tumba! ¡La tumba de mi abuelo! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no, no, no, no! la tumba de tu abuelo! ¿Por qué la tumba de tu abuelo? ¡Vamos, Dama! ¡Mira, vamos! Cuidado, vamos mira vamos uy no mi abuelito y esto porque está abierto qué es este lugar por que lo que tiene mi abuela acá eso es algo de tortura vámonos pasamos con cuidadito timing timing timing cuidado vale, vale! vale ¿Qué la tierra claro mi abuela <ríe> okay, rabito, <Su> madre! <ríe> ni modo Rabito ya probó las dulces sierras eh, no me digo no me parece que este chico sea muy listo vale vamos a continuar por aquí ¡Ay, esos pinchos de aquí de mi abuela tengan mucho Cuídate, cuidado estoy con buena letra amigo cuidado! aquí hay espadas ¡Ay! ¡Oh! Ahí está ¡Oh, vale, vale, Con cuidado Loco, mi, mi abuela está tan está, está, está malita, está enferma <risa> ¡Ah! Está loca tu abuela Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, Alexi, ten mucho cuidado Rabito, te esperamos acá Dos mil años más tarde Vale, por fin llega, bro Aquí hay que practicar esto ¿no? Vamos se nota que tu abuela está viejilla ¿eh? ¿Esto no era un búnker soviético? No sé, parece que sí ¿eh? Esto es un búnker contra... contra ¡Ay, ¡Cuidado, amigo, no, amigo, se... amigo! ¡Hay bolas de fuego! ¡Ay, bolas de fuego! ¡Ay, ten cuidado, ten cuidado! Hey, ¡Yo tengo un gran trucazo! Y es irnos por todo el bordecito Por el bordecito. Ah, eso no nos sí. afecta! ¡Vamos! ¡Aquí no nos dan las bolas de fuego! ¡Dale, Alexi! ¡Dale, dale! Ahí ¡Ya estamos. estoy! ¡Hello! Okay, ah, ¡No! Se ¡Está volviendo muy tenebroso! ¡Qué pedo! ¡Ay, qué miedo, loco! ¿Qué le pasó, Ah, ¡No, rapito! No, no. Mi abuela no desayunó <risa> Yo creo que sí, le faltó galletita y proteína Bro, ¿no? <risa> loco, ¿qué es eso? Que eso es es una calavera y no sabemos de qué persona sea Calavera de dudosa procedencia eh, ¡Cuidado, ya, con eso. No, no, no, no, no, no, ¡Vámonos! Sí. ¡Ahí estamos! Ok, ok, ven, ven, ven, vamos, continuemos Estoy ¡Uy, bien. no! ¡Esto se ve muy oscuro! ¡Ay! Oh, ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Hay niños ovis! ¡Qué pedo! ¡Cuidado, papu! Ah. Ok, me sigue, me sigue, me sigue ¡Corran, Yo creo que corran! Estos... corre ¿De dónde me salen me... tantos niños! ¡Qué poco! Acu... ¡Cómo él está loca! Ahora me acuerdo Había cinco primos que se habían desaparecido ¿What? ¡No manches! Yo sé quiénes son mis primos ¡Ya ¡Volvimos a la superficie! ¡Somos sí, sí, sí, libres, locos! Ahora podemos... ¡No, ahora estamos no. en el patio delantero! ¡No, ahí viene la abuela! No, no, no. Venga, viene la abuela. ¡Venga! ¡Venga, por detrás! ¡Venga, venga, venga! por detrás venga venga corran! ¡Acá hay un sótano, venga, chicos! ¡Aquí nos podemos resguardar! ¡Con la abuela la distraigo, la distraigo! ¡Ahí viene! ¡Se durmió, la, se durmió! ¡Hazle la 360! ¡Corre, corre! ¡Wa! ¡Corre, corre! ¡Corre, ¡guau! corre corre Rápido, rápido, rápido. Loco, mi abuelita sí es, sí es feíta, loco parece una bruja. Pero bueno. bueno, ¿y de dónde crees que saliste tú? Ah. Eres un monstruo. Vamos a abrir la puerta. Eh, ¿Dónde estamos? Otra vez. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Sí! Eres lo carrerón de la abuela! ¡Ay! ¡Qué pido! ¿Cuál oh, oh, su madre! ¿cuál es esa, ¡Esa cosa! ¿Qué estos es son los carritos de compras de la abuela, ¡mira qué guapo! ¡Vale! ¡Una carrerita, que pling. ¡Vamos, vamos, carrerita! ¡Ay, mira, una oh, foto de mi abuela! ¡Esto, mira, esto sí es que diversión! <risas> ok, tengan cuidado. Y no sabía que mi abuela tenía una pista de Hollywood versión realista. ¡Grande! Ahora oh. sabemos por qué es <risas> rápida y furiosa. Por algo a mi abuela le dice la, la señorita 77, loco. Vaya, ah... Uh... Eso explica muchas cosas Vamos a pausar esto y ya, ya, ya ya Pasamos la puertita Ya estamos uh. en casa, ya estamos arribita en casa Vale, hay que tener un... ¡What the fuck! Estamos... Ah, ¡Ay, hay, ¡Hay bolas! Loco. ¡Hay bolas! Las cuidado. Trampas, oh, las trampas, cuidado. ¡Son bolas de lana! ¡Son bolas de lana! Ten cuidado papu, espérate, espérate que pase la bola ¡Ala, no, corre corre! Vale, ahí estamos Ok, ponemos, vamos a más, corre Alexi. Corre corre corre, porre, corre, ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¡No mires atrás! La, tu abuelita sí que sabe tejer. ¿Cómo creo bolas tan grandes? Eso no me lo esperaba. estamos en el patio! ¡Ahí está la casita del árbol! Eh, espera, ¿qué, ¿qué es salida, esto? Loco. Hay una, una bazuca, bro. ¿Bazuca de galletas? ¡Bazuquetas! ¡Oh, what the ahora, madre! ¿Y ahora qué? Okay. ¡No tenemos no, te no, no, que botar a que mi abuela! Pasando. ¡No! ¡Qué pedo! ¡No, loco! Vayan, pero tus abuelas! ¡Disparen! ¡Pero porque hay varias! ¡Son sus hermanas! ¡No puede ser! ¡No puede ser esto posible, loco! ¡Qué multiverso es este! ¡What the fuck! ¿De dónde salieron tantas abuelas enojonas? ¡No sé, loco! ¡Ay! Vale, vale, vale! ¡Ya casi, ya casi! ¡Tenemos que bajarle la borra, parrita! ¡Ok! ¡Vámonos, loco! ¡Hemos rotado alguien! Que okay, bueno, Rabito sí probó un chingo De su pa, de sus de sus trampas Pero a ver, vamos a ver no a estás, Claro, era el beta test de la casa claro, de tu abuela claro, claro, Oh, bueno. chicos, mira Aquí hay galletitas a comer no, no. Ay, yo creo que ya me llené Ya, ya tengo la pancita llena Ya está Estoy par... súper inflado, Rabito ¿Cómo puedes seguir comiendo galletas? No, no, no, no, no. Oh, por Dios, nos falta un buen quinacio Papu, vamos